Se burlaban de lo que yo les contaba Ese loco sueño que se vio en aquella cuadra Pocos me apoyaban, algunos me traicionaban Y los que mierda tiran. A mis carnales, vato, no voy a fallarle Perdóname, madre, por no ser un ingeniero Me gustó esta vida y ahora me llaman rapero No me desespero, a la cima yo me espero y me lo Desconfiado Porque al chile en esta vida Todos te van traicionando Ahí quedó carnal Y dijo que no se podía Es el pinche right, right, wey